volumen 1 a una presión final. Entonces aquí te plantean diferentes procesos, pero uno de ellos es el temperatura constante que es el isotérmico. Y te piden calcular otras cosas, pero vamos a ver cómo lo abordan. Entonces, primero, van a determinar la temperatura inicial. Por ejemplo, Se trata de un proceso isotérmico, eh, no hay cambios de fase, eh, entonces en la energía interna, que es T, y la temperatura es constante, entonces de T cero, el cambio en la energía interna es cero, vaya, no hay. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, entonces delta U es igual a cosas, delta Q menos, delta W menos delta Q. ¿no? Uh -huh. Entonces, como delta 1 pinta, entonces vamos a tener que el calor que se requiere para hacer este proceso va a ser igual al trabajo que se va a desarrollar o que se va a requerir para hacer el proceso. Entonces, como tenemos un gas ideal, pues este va a obedecer la ley del gas ideal, se ve igual a la... la en este caso ellos despejan la temperatura porque así nos conviene pero nosotros vamos a querer eh, pues ya que vamos a calcular el calor o el trabajo, que es lo mismo menos la integral de P de B entonces lo que requerimos es P, bueno, P. al despejar de la ecuación P nos queda RT entre B ¿no? que es uh -huh. de la tibial. Entonces sustituyes en la ecuación y te queda la integral desde un volumen inicial un volumen final de RT entre V dv R y T son constantes en este problema porque el proceso es isotérmico y R es una constante. Entonces sale de la integral a 1. ¿Aquí? ¿Sigues viendo? Sí. Ok. Entonces ahora... R y T salen de la integral y nos queda de B entre B, ¿no? La integral de D, B, T. Y eso es un logaritmo cuando lo integras. Logaritmo de volumen final a volumen inicial. De acuerdo a las unidades que tengas para R... Debes de poner tus unidades para T, entonces de aquí, en, el, en la parte superior, donde está la ecuación del gas ideal, ellos encontraron el valor de la temperatura para ese proceso y la tenemos en Kelvin. R en las unidades correspondientes, T en Kelvin. Hay muchos eh, valores para R en diferentes unidades, entonces tú vas a tomar la que corresponda a la temperatura Kelvin. Y luego tienes logaritmo de B, C B, y fíjate que el resultado que te están poniendo está en dulce. Entonces si tú tomas el logaritmo, aquí van, no vas a tener dimensiones, ¿no? Porque por un final entre el tu inicial no, no tiene unidades. Pero tienes que buscar las unidades de R y T para que tus resultados sean dulces y puedas hacer la comparación del, de lo que te están dando ahí de resultado de ejercicio que justamente está resuelto okay. ¿sí me explico? entonces ese es el truquito, lo único que veo yo que puede ser complicado Nada más. claro que aquí una vez que tienes el calor pues ahora sí puedes decir cómo encuentras la entropía ¿no? la entropía de este proceso eh, y, como es una función de punto la entropía pues puedes ir al, a una función de entropía no pusiste como ¿sí? calor, entre... calor entre temperatura pero debe haber una integral por ahí o algo así ¿no? ah, okay. Entonces, debes de poner ahí tu ejercicio ah, porque nuevamente ves, o sea, es que juegan mucho con este gas ideal para encontrar muchas cosas ¿no? Pero bueno, entonces la idea es esa, y ya cuando te vas a, a tu ecuación, que corresponde a la entropía, nada más te fijas, por favor, si hay una nueva integral, eh, que tenga las unidades correspondientes para lo que quieres comparar nuevamente.